A usted y su audiencia, muy bien. Secretario, en primer lugar, eh, agradecerle que nos eh, que nos atienda, que nos dé estos minutitos, y le queríamos preguntar a usted sobre lo sucedido hoy muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana, uh -huh. en la ruta 307. Sí, hemos tenido actividad, obviamente, nosotros tenemos un operativo, un amplio operativo preventivo. ...que habíamos planificado para esta zona de los valles... ...a razón de los eventos que, que se van a realizar este fin de semana... ...y obviamente por toda esta temporada veraniega, ¿no? Uh -huh. Y puntualmente hoy a la madrugada... ...hemos tenido el intento de, eh, de bloquear la ruta... ...y en ese aspecto la fuerza de seguridad que estaba en la zona... ...ha procedido... Al mantener un diálogo, bueno, al ser reticente al diálogo Se procedió a la aprehensión de la dirigente de la cacique, Margarita Mamani uh -huh. Y fue puesta a disposición de la justicia y están bajo un trámite judicial uh -huh. Claro, eh, entonces lo que tiene que ver con eh, todo lo que es el operativo de seguridad del Seven de Rugby Está todo encaminado Está todo encaminado, perfectamente planificado, coordinado con distintos este, actores del ámbito de la provincia, ya sea la Secretaría de Transporte, eh, la parte de Salud, la parte de Defensa Civil, todos los organismos del Estado están participando eh, en este puntualmente en este evento y en otros lugares este, de zona de esparcimiento de la provincia ¿no? Uh -huh. así que tenemos desplazado mucho personal policial para colaboración y ordenamiento del tránsito desde la subida a la mesada y allá en el lugar el Tafí del valle propiamente dicho también tenemos este controles regulación de tránsito y, y todo un despliegue en distintas zonas céntricas de esa Villa Veraniega. Uh -huh. secretario, secretario, está bueno aclarar esto de los controles de tránsito, digo, para que la gente empiece a tomar conciencia a la hora de, de entrar a la ruta, que no va a haber tolerancia con respecto al alcohol. No, no, ese es otro dato que me da piotea a recalcarle y a invitarle a todos nuestros comprovinciales y a todos los que nos visitan, con respecto a los controles que están dispuestos para eh, tener todos los papeles que nos habilitan para conducir. Y entre hoy, tarde, noche y mañana, durante el sábado, en horario distinto, tenemos dos tipos de control de alcoholemia. Uh -huh. No, en realidad el control de alcoholemia es uno, pero me refiero a que tenemos una alcoholemia federal que nosotros, como provincia, estando adherido a la ley, eh, los disponen de, de que entre todas las provincias en un mismo horario se haga eh, examen de alcoholemia. Y después tenemos por planificación propia en la zona de los valles para también realizar este eh, control de alcoholemia. Bien. Bien. Bien, Do, bien, en dos lugares estratégicos, digo, para aquel eh, que va a formar parte de la ruta, que entienda que el alcohol va a estar eh, fuera de la ruta. Esto no puede pasar ya hemos sufrido bastante accidentes, casi siempre estamos mencionando algo que haya pasado por culpa del alcohol, así sí. que estos controles van a mejorar también el acceso y el egreso, digo, a la hora de entrar y salir, va a haber controles de los dos lados. Sí, señor, Bien. como usted lo dice, nosotros siempre lo difundimos, y gracias por difundirlo en este momento a través su, de su programa, que el control de alcohol lo tenemos que hacer por el bien de todas las personas que transitan en, en cualquier ruta de la provincia, ¿no? Así que eso vamos a lo vamos a realizar en todo este fin de semana, desde hoy viernes, el sábado y el domingo, uh -huh. eh, en esta parte de la Villa niega está Tafí, como es en el Cadillal u otros lugares donde hay eventos que ya se han iniciado, los bailes de carnaval. Claro, secretario, la idea es que eh, en este caso, como usted nombraba, los carnavales se puedan disfrutar como una fiesta lo que es el Seven de Rugby, se pueda disfrutar del deporte y no después tener que lamentar ningún tipo de eh, accidente vial eh, por culpa del alcohol Sí, es lo que apuntamos por eso reitero el agradecimiento auténtico, que se lo pueda difundir y que nuestra comunidad tome conciencia de esta situación que nos genera eh, a nosotros como Estado y a cualquier familia le genera una contingencia bastante grave, ¿no? Mm. Y esto también va, para aquellos que por ahí están pensando en este evento deportivo que es tan importante, los carnavales, los corzos, eh, también va a haber controles de todo tipo, más allá del alcohol. Ustedes ya tienen sí, un trabajo, todos, tienen trabajo ustedes con con, con, con policía especial especializada en el tema, digo, estamos hablando de narcomenudeo, va a haber muchos controles todo, fuertes. todos los tipos de controles uh -huh. que atañen... A distintos organismos del Estado Y puntualmente a la policía Que tiene que llevar la tranquilidad Para toda nuestra gente que nos visita ¿no? Uh -huh. eh, un, una persona que venga de otra provincia O nosotros con provincianos que participamos eh, Tienen que saber que vamos a tener control de todo Bien. El tránsito, el control del narcomenudeo El control de los animales sueltos En la ruta eh, la prevención en general para que todo el mundo pueda transitar libremente y tranquilo bien, bien, eso está bueno para van a ser tres días intensos y bueno van a llevar ¿tiene usted noción de cuánto, cuánta gente estará trabajando? sí, nosotros en este operativo de verano se había planificado para destruir 400 empleados más ah. eh, en esa zona uh -huh. y con esto con este evento que es eh, tenemos una concurrencia masiva porque desde ayer a la tarde que estábamos instalados en la zona de La Mesada, en el primer control vial que hay en, por ruta 307, era incesante el, la cantidad de vehículos que subían, uh -huh. ya que hay muchísimo movimiento se ha reforzado con distintas unidades especiales aproximadamente con 170 más empleados entre varones y mujeres para hacer una cobertura plena en esta zona del Seven. Uh -huh. Bueno, así que tenemos esta información de este Seven Rap que se va a llevar adelante este próximo sábado, o sea mañana que se prevé esta gran concurrencia Mañana, sí, a partir de ahora 10 ah. ya empieza el espectáculo pero obviamente lo operativo nuestro en cuanto a lo preventivo empezó uh -huh. ayer se ha profundizado hoy a la noche va a tener otro, otro incremento y mañana todo el día sábado en el desarrollo y el post desarrollo también Y a atención a gente, sí no, y eh, remarcar esto, como usted decía, secretario, que los controles van a estar en ambos sentidos. Sí, bien. Uh, en el propio Tafí del Valle, este, en la bajada, como diríamos, y en la subida tenemos en la mesada y en la altura de la estación de servicio en la ruta 307. Bien, bueno, que salga todo bien, ese es el deseo que, que tenemos de acá también para la gente. Eh, somos todos buenos. Somos gente muy buena a todos. Pero cuando pero lo sí. controlamos va sí. a ser mejor. Exacto. Gracias, secretario. Así es, señor. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias.